Que ke Jesus ichan kaifas, y que Jesús y Chan Caifás y aquí que es el Palacio, que uno gobernador y es que es y judíos es que que es el que es el que es el que es que es que es el es que el es Pilatos ni Chiquigaca me ha me ha mentido. Chudillos me ha mentido. Chudillos me ha mentido. Chudillos me ha me me me me Pilato, Céscale y Palacio, Quinoza, Jesús y Juanquitasta. ¿Y me? Jesús, Quisto. ¿Y y o hagas mistata povis de Pilato, Quisto. ¿Ticmati y galles ni judillo? Y es mojentes para iguan y sacerdotes sacerdotes, mitzcahuaco, ni noísta. ¿Tetas y Iguan Jesús, Quisto. Si yes, no hay reino, no y nada. Si no hay nada, no hay nada. Si no hay nada, no hay nada. no reino nada, a hay nada. Si no niga, nada, no hay intesta Si rey, Jesús Nes ni rey. Este, Nes no hay no hay no hay Noche y es que y guanquistó cierto, netas tol Pilato quisto. tei y mela cierto. Cuá también quitas Pilato se quiza y gatastote y guan judíos nehayani Y casilla siganin taga quiche y es a yecti. chipan que tequimascawa se preso, la pascua. Y no, shanquinequimanic mascawa y rey judíos y once, no chita, stick. Y no amo chic marca Barrabás. Eh Barrabás, se está Chicteki.